La calle antes andaba libre, ya, yeah. libre como un tigre que a mí nadie me persigue Ahora sigue, la voz de un líder, nunca se calla, no, no, así que sigue Que voy a quemar cuadernos y voy a salir de casa, casa, casa Cuando el papilón arrasa, mi puta gracia, solo pánico y ansia Mientras nos jode, quédate en tu puta casa, siempre nos... Los putos inmigrantes Siempre vos, las hienas maleantes No nos dejar ir pa'lante y ser grandes Nos cambian los sueños de antes confinamiento sí que odio tu aliento Ya que estaba condenado ahora no te tengo miedo Escribiendo entre 4p cuadernos Mientras a mi ya, ya se la lleva el viento Todo cambiará y cambiará seguro Pero algunos de nosotros se van a tomar por culo yo me quedo aquí sin mulo, sin un duro, sin un duro En mi caja sin futuro, pagando alquiler seguro libre. Yo por la calle andaba libre ah, ah, ah. Libre como un tigre Libre. Yo antes estaba libre ah, ah, ah. Libre como un tigre ¿Qué Voy a hacer? no lo sé, no lo sé ¿Qué voy a hacer ¿Qué te crees? Yo ya sé, esconderme, ¿qué te crees? Dulce aire fresco de la papi Salgo en la calle a hasta que llego a buscar esto Voy a hacer. Yo ya sé, yo ya sé, esconderme que te dé Dulce aire fresco de la papi, salgo a la calle a pille, Venga puta, píllame